y o sea, hablar con nosotros, con ese público que sin dudas pues da ese respaldo. Roberto, hola, ¿cómo está? Ah, porque aquí estamos con el estoy internacional bien, empresario. Edwin, ya estamos aquí en tu negocio, tremendo negocio. Señores, esto parece algo salido de una película de Hollywood. ¿Cómo está? Estamos en vivo, estamos en vivo. Sí, en vivo, ah no, eso hay que hacer una cosa bien, entonces sí. no puedo no dar equivocación aquí. Sí. No, mi hermano, tú sabes, tratando de luchar aquí en un país que no es nuestro y tratando de echar para adelante ya que venimos de migrante y... La persona que ya hoy emigra debe venir para un país ya a progresar, no a echar para adelante, por no, no dormirse, ¿me entiendes? No. Oh, no, no, mi hermano, de seguro. Yo tengo mi ticket, ya lo estoy imprimiendo. Tú me estás imprimiendo los tickets. No, no, no. Este, este, este, sépanlo en vivo, este ticket me juzgó con los tickets. Ticket de mil dólares, mil quinientos dólares. Me juzguió, 155 pesos, a mí y a los amigos míos, así que vamos para allá, Juan José, gracias a Juan José también, Rodríguez, sí, José. y gracias a ti, mi pana, gracias a ti, tú o sabes que tú eres bienvenido a casa todo el tiempo. Ok, aquí seguimos, los dominicanos, miren, qué bonita esa bandera, vea, con el escudo, como debe ser, ¿verdad? Así mismo es, ya lo saben, con el escudo, desde Puerto Plata, de República Dominicana. Un saludo a toda tu gente allá en Santo Domingo. A la gente allá en Santo Domingo, Puerto ah. Plata, a mis padres, mis hermanos, por, por cierto... Mi hermano juega con los, con los Nationals, oh. pero per en Ligas Menores. Bueno, pues ya, ya tú esta noche. Estamos, claro, no, hoy no, pero sí mañana. Mañana, mañana. Aquí tenemos otro dominicano, señores, con su bandera y su escudo. ¿Cómo está mi hermano? ¿Y tu nombre? ¿Qué hay? Rosario, sí, ¿no? representando a la Vega, de la Vega. De la Vega. Representando. Háblame con la verdad. ¿National o Houston? Nacional, soy aquí de Maryland, tengo que apoyar, se ¿Te eh, sabe, tengo, tengo que apoyar el equipo, de, soy aquí de Maryland. Bueno, no inventan, no inventa. Aquí seguimos, seguimos con los dominicanos. ¿Cuál es tu nombre, hermano? De oye Smith. Un saludito para... ¿De dónde, dónde? de las Matas de Farfán. Un saludito para allá, para mi gente de la Matas de Farfán. Aquí, de Estados Unidos. Apoyando ya. al brazo. Claro, apoyando full. <risa> bueno, seguimos, señores. Muchos dominicanos, muchos dominicanos. Vamos a ver por aquí. Aquí está el flaco, el flaco. Eh, mira la gente. Ey, pero mira qué duro. Tauro, mira. Tauro Turbo, atención, mira, el hombre está pegado, mira cómo es, está pegado nuestro hermano eh, eh, Orlando, Orlando, ¿eh? ¿De dónde eres, mi hermano? De Salcedo. Okay, un saludo a toda tu gente. Y a mi papá, a mi abuela, a la tía, a todo el mundo allá de Salcedo, ¿qué okay. Mira, me gusta el uniforme de estos muchachos, tienen la bandera dominicana, pero con el escudo, ¿eh? Todo el tiempo con el escudo. Mi hermano, ¿tu nombre de dónde eres? Yo soy de Cristo Rey, hermanito. Cristo Rey, Cristo Rey no nos bulto a todos, un saludo a la gente allá a, a Feli, a a Henry, a toda mi familia, a mi mamá, a mi hermano y guachao. bien mi hermano, ven por aquí, ven, ven, este hombre es de, de la romana, desde la romana para el mundo, romana Siri Iván Vélez. Iván, cuéntame las expectativas. Este hombre es con deportiva. ¿sí? ¿Tú crees? No, hombre, no. Vamos a deporte que hay yo... Vamos a barrer una barrita, vamos a una barrita, como le hicimos. Cuéntame las expectativas aquí en Maryland, Washington y en Baltimore. Muchachos, Muchacho. algún día teníamos que llegar. Siempre nos quedábamos a mitad de camino, pero gracias a Dios llegamos. Y la expectativa es que vamos a celebrar mañana. Mira, mira hoy es el cumpleaños, el cumpleaños hoy. Sí, y Juan Soto, sí. sí. Vamos a celebrar. Cumple sí, años, yo también cumplo años con, años, con Juan Soto. Muchacho con el grande del béisbol ahora mismo. Sí. Bueno, nosotros seguimos. Déjenme ver si me puedo poner los auriculares para que puedan hacer cualquier pregunta ya en el estudio. Estamos en Maryland, una barbería que cuando entré yo creía que estaba confundido, pero sí, es una barbería a nivel de Hollywood. Así que cuando usted venga a Maryland, tiene que venir aquí a esta barbería de un dominicano que tiene más, casi 20 años ya aquí, trabajando duro. Y hoy por hoy eh, es una persona muy querida en todo Maryland, en Washington y también en Baltimore. Déjeme ponerme esto para ver si lo puedo escuchar ahora por aquí. Bueno, Roberto, ahí estamos viendo desde Maryland sí, sin dudas... Estoy muy feliz de poder ver a través de las cámaras a muchos domini, de las cámaras a muchos dominicanos que, como le comentaba a los muchachos aquí, muchos de ellos honestamente por sus datos inmigratorios... Eh, no pueden venir al país, no específicamente los muchachos de la barbería, hablo en sentido general, y es muy lamentable. Y a veces los padres o los familiares pueden verlo a través de nuestras cámaras y realmente es algo gratificante. Y para nosotros llevar nuestras cámaras hacia los distintos lugares de Estados Unidos, donde hay dominicanos, para tratar de llevarles un poquito ese calorcito de nosotros, es muy especial. Siempre las cámaras del toque del mediodía estarán abiertas, tratando de cubrir eventos importantes pero sobre todo tratando de llevarle información y que puedan ver a sus a su gente de una manera directa. Roberto sí. dime Roberto, Mira, ¿cómo te sientes? Estoy con Juan... al... Ajá. Mira, espérate, aquí estoy con Juan José, Juan José nuestro compañero, José Rodríguez para la Cámara del Toque Mediodía en vivo, para la República Dominicana. Un, un saludo a todos los que siguen Toque al Mediodía el... ¿Cuáles son las expectativas los análisis? Eh, cuando se dice que, que los nacionales barren hoy y mañana. Bueno, eh, la expectativa era que Houston era el favorito, pero tomando en cuenta que los nacionales derrotaron a los dos mejores pitchers de los de los astros, a Jerry y a Justin Verlander, y ahora los próximos dos lanzadores de Washington son mejores que los de Houston. En el caso, o están en mejores condiciones, porque no es que sea mejor pitcher, no. ¿Quién está lanzando mejor? Es la pregunta. Yo recuerdo que en el 2006 los Cardenales de San Luis campeones con pitchers no famosos porque estaban en su momento ya. Eh, por ejemplo ahora Aníbal Sácher venezolano y Patrick Corbin están ahora lanzando mejor últimamente que Greinke, que es un hombre más famoso por eso que entiendo que a cambiar de sede a Washington a tener mejores pitchers ahora lo lógico que usted puede usted sorprender al mundo derrotar a los astros en su casa contra sus dos mejores pitchers nadie lo ha logrado en toda la temporada solo Washington bueno entonces ya ustedes vieron al experto que de pelota ustedes saben que yo soy muy corto, pero Juan José de, de estos análisis y de verdad que las expectativas eh, damos eh, favorito ahora el asunto se ha virado hacia los nacionales de Washington. Nosotros más adelante estaremos conectados desde National Park haciendo esta cobertura junto a nuestro compañero Juan José Rodríguez, que estará transmitiendo también para sus espacios impacto deportivo y final deportivo, ¿verdad? Final deportivo, final deportivo y deporte al día. Así que ya ustedes saben, nosotros seguimos. Maya ni siquiera hace alguna pregunta. Ah, pero aquí tengo a dominicano. los dominicanos no, no le gusta salir. Ay, ay, mujer, ay. Porque esto hay, Aquí hay salón, hay espacios. Ah, pero school. es tipo no plaza, muy bien. De verdad que nos sentimos contentos, Roberto, eh, al ver cómo los dominicanos han abierto su espacio, han hecho su... su su nicho prácticamente eh, eh, fuera del país y ver el crecimiento de este tipo de negocios cuando uno sabe que lo han hecho con mucho esfuerzo para nosotros es muy gratificante. También le decía antes de, de continuar contigo que muchos familiares quizás tienen mucho tiempo que no ven a muchos de los que presentaste en cámara y verlo a través del toque del mediodía para nosotros es especial.